con tendencia de crecer, ¿por qué? Porque la tasa de donación voluntaria de órganos es muy bajita en Colombia, la gente un poco se asusta, la gente cree que van a vender sus órganos, que eso va a entrar en una red internacional de tráfico de órganos, porque los medios tradicionales han sido muy amarillistas cuando, cuando hablan de, de donación de órganos. La donación de órganos está en crisis y cuando una asunto tan importante como esto está en crisis, pues necesita de una ley extraordinaria que saque este asunto de la crisis. La presunción legal de donación. ¿Qué es eso? Es una figura que existe desde 1988 y que consiste básicamente en lo siguiente. Se presume que todos somos donantes a menos que en vida manifestemos lo contrario. Es decir, que digamos expresamente que no queremos serlo. Es decir, cuando fallecemos en condiciones de donar, por supuesto, porque no todas las muertes permiten donación. Y no hemos dicho que no queremos ser donante, la ley desde 1988 presume que queremos serlo, se perfecciona esa voluntad en el momento del fallecimiento y podemos donar si morimos en esas condiciones. No obstante, antes de mi ley, antes de la ley que aprobamos en el Congreso de la República, podía llegar un tercero, es decir, un familiar familiar. Y decir, no, me opongo a la presunción legal de donación. Es decir, la voluntad del tercero terminaba desconociendo la voluntad presunta que se perfecciona con el fallecimiento e impidiendo el rescate del órgano y la donación de ese órgano y el trasplante de ese órgano. Esa oposición de los familiares hace que se pierdan 40% de las oportunidades de rescate de órganos, lo cual es altísimo. Eliminamos esa autorización de los familiares, porque entendemos que en una sociedad libre y democrática la decisión individual, presunta en este caso, se impone.